¿Cuáles principales para, la, para tu candidatura para la OIT? Para el director. Sí, yo creo que en este momento, que es un momento de crisis mundial en el mundo del trabajo, lo más importante por la OIT es mantener su mandato original, que es uh, promover la justicia social en condiciones que son muy complicadas y uh, que cambian con mucha rapidez y la OIT tiene que saber eh, continuar con este mandato esencial en condiciones de actualidad en el mundo del trabajo. Así que tenemos que rever la forma de trabajar, tenemos que quedarnos muy cerca a los mandantes, los trabajadores, los empresarios y los gobiernos, y tenemos que contestar a ellos que dicen que hoy en día el tripartismo los valores de los derechos fundamentales en el trabajo ya no tienen vigencia. Pues la OIT tiene que contestar con convicción a esta clase de desafío. Pero yo veo la OIT con un gran futuro, un papel muy importante en este momento tan crucial por el mundo del trabajo. ¿Tienes alguna crítica a la actuación actual de la OIT, a la manera como la OIT viene actuando? No, yo creo que bajo el liderazgo del señor Somavía, que lleva 13 años como director general, la ha ganado mucho en protagonismo a nivel internacional. La tiene su uh, asiento en la mesa del G20 y tiene más visibilidad. Yo creo que todo eso es muy importante y muy positivo. Y sin embargo lo más importante por la no es tanto estar presente en las reuniones del G20, la OIT tiene que hacer una diferencia. Tiene que tener un, un impacto sobre la, la política internacional para que los intereses de los trabajadores, la cuestión del empleo, estén al centro de la respuesta internacional a la crisis. Hoy en día es difícil decir que las políticas para combatir a la crisis tengan un valor social apropiado. La OIT tiene que reforzar su trabajo en este campo. ¿Cuál es la importancia para la OIT tener un director general que viene de, del mundo del trabajo, ¿no? que no es, no es del gobierno ni de los empleadores que viene del trabajo? ¿Cuál es la importancia para este mundo? Mira, yo creo que lo más importante es que la OIT tenga un director general que tenga un compromiso muy fuerte con los valores de la organización. Un director general que conozca el mundo del trabajo. Yo creo que estas dos caridades lo tengo. Es importante que el OIT se quede muy próximo al mundo del trabajo, a los sindicatos, pero también al mundo empresarial, que tiene su, su, uh, su papel en el OIT. Y yo creo que esas son las cosas que yo puedo traer. Pero entiendo también que cualquier director general, que venga donde venga, tiene que tener una actitud equilibrada. Tiene que representar no solamente un sector de la organización, pero los tres. Uh, y eso también, si salgo electo, voy a intentar hacer. ¿Pero la OIT jamás ha tenido, ha tenido un no. director general? No, nunca ha tenido. Así que sería, bueno, por el momento sindical creo que sería una satisfacción de toda forma. Perfecto. Una última pregunta es, ¿cómo ves... Eh, que pasa en el sindicalismo en las Américas y lo que está pasando en las Américas hoy día, ¿no? que hasta ahora la crisis no ha llegado debido a las políticas de los mm. gobiernos. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo ves la importancia de las Américas para el sindicalismo global? Yo creo que las Américas tiene gran importancia por el sindicalismo internacional, pero también por la política internacional de forma más amplia. Yo que soy europeo, yo noto que las políticas que están saliendo de Europa en este momento no van en el sentido del progreso social. Las cosas más positivas, las cosas innovadoras, vienen sobre todo de este continente, de este país Brasil y otros. Yo creo que este congreso de CSA es un poco el reflejo del dinamismo, del optimismo y de la innovación que viene tanto del sector uh, sindical que otros sectores de las sociedades latinoamericanas y, y de las Américas en general. Así que yo creo que el papel de las Américas en estos momentos, que repito, son muy complicados por el mundo del trabajo, pues este papel es más que nunca uh, de liderazgo, no es simplemente importante, es de liderazgo a nivel mundial. Perfecto, muchísimas gracias. That's it.